Hola emprendedores y emprendedoras canábicas, bienvenidos a su video podcast diario de negocios, cannabis y política. Este es un espacio en el cual están encontrando todas las noticias y en el video de hoy vamos a ver cuáles son los tres errores que más cometen los emprendedores y emprendedoras canábicas. Así es de que si llegas hasta el final de este video vas a ser capaz de identificar cuáles son esos tres errores y no cometerlos. Así es de que suscríbete al canal aquí en el botoncito rojo, dale like al video y si estás en Facebook por favor ayúdanos con unas estrellitas que es la forma que nos enseña, eh, nos ayuda a decirle al algoritmo que es un contenido de valor si tú lo consideras un contenido de valor, manda un estrellito aunque sea la cantidad más pequeña para que Facebook lo muestre a más personas estos son los tres errores que debes de evitar en tu emprendimiento canábico lo que más se comete entre emprendedores y emprendedoras canábicos es no contar con un buen acompañamiento legal eso es lo que le pasa a la mayoría, que me han llamado muchísimo, por ejemplo, que me dicen, oye Pablo, lo que pasa es que me ofrecieron un permiso de tal cosa, oye Pablo, lo que pasa es que me dijeron que ya se podía hacer tal cosa. Si tú vas a emprender eh, en cualquier industria, lo primero, es, lo, primero, lo primero que debes hacer es informarte, en primer lugar, sobre el marco legal y todo lo que está sucediendo alrededor de las leyes, todo lo que está subiendo alrededor de esta regulación, porque ni siquiera hay leyes secundarias todavía está regulándose debes de estar muy bien informado lo que sí se puede hacer, lo que no se puede hacer y lamentablemente muchos emprendedores pues caen en la ilegalidad todavía aunque ya haya una regulación, todavía hay muchas cosas que se siguen considerando ilegales en nuestro país, así es de que infórmate, ve a la página del Senado de la República para que veas lo que está pasando directamente en su página con la regulación que, de, que en realidad sepan que tú lo corrobores y siempre duda Duda y siempre duda, ¿sale? ¿Por qué? Porque a nosotros ya nos pasó, a nosotros ya nos pasó que nos dieron la cara. Este, de según que tenían permisos para varias cosas, pero es parte del aprendizaje entonces como es una industria nueva, es una industria de pioneros también eso es parte del aprendizaje es parte de lo que está pasando, es parte de todo lo que vamos a pasar como emprendedores y emprendedoras, pero ese es el primer error que tú debes evitar el error es no llevar un buen acompañamiento legal, así es de que ya sabes lleva tu acompañamiento legal, instruyete capacítate, toma cursos ve todas las conferencias que Estar en este canal de Pablo Luna, todos los videos que tengo donde estoy informando a la gente todos, todos los días. Lo que más se comete, y eso es gracias al ego de, de los emprendedores y emprendedoras de los distintos movimientos, empresas, asociaciones, grupos empresariales, el, el segundo gran error es creer en la verdad absoluta. Ese es realmente el segundo gran error, creer que tu movimiento tiene la verdad absoluta que tu empresa tiene la verdad absoluta, que tú tienes el mejor producto, que tú eres el mejor. Ese es el segundo gran error. ¿Por qué? Porque eso no hace más que cegarte de toda la competencia que está llegando de todas partes del mundo. No solamente de los pequeños movimientos, de los pequeños emprendedores y emprendedoras que están surgiendo aquí en nuestro país, sino que de todo el mundo, literal, de todo el mundo donde se está llevando una regulación, están puestos los ojos en México. ¿Sí? Entonces, el primer gran error es en, en creerte la verdad absoluta, creer que eres eh, la máxima autoridad, creer que eres el que más sabes... Eso lo único que va a hacer es cegarte y no dejarte avanzar. Así es de que deja de criticar, comienza a accionar porque la verdadera competencia viene de fuera y ya están aquí. ¿Sale? Entonces no cometan ese tipo de errores. Pero y más grande error que se comete en los emprendimientos canábicos es querer llevar tu emprendimiento como un emprendimiento tradicional. Como si tu emprendimiento fuera de frutas y verduras, como si tu emprendimiento fuera de abarrotes como si tu emprendimiento fuera de vender ropa, sí. si tú crees que vas a poder llevar como has llevado tus demás emprendimientos de una forma tradicional, con el negocio tradicional, estás en el peor de los más grandes errores. ¿Por qué? Porque estás en una industria, para empezar, que ni siquiera tiene una legislación clara. ¿Cómo esperas llevar de una forma tradicional un negocio en una industria tan incierta? En una industria que todavía su legalización a nivel global avanza, pero avanza con pasos lentos. Que todavía puede haber amenazas de haber retrocesos en esas eh, regulaciones en los distintos países. Entonces, si tú quieres llevar tu negocio de la manera tradicional como has llevado tus demás negocios... Estás equivocado, estás en el tercero y más grande error que cometen los emprendedores canábicos. Y eh, no se pierdan los demás videos.